Hola, estoy aquí con dos amigos muy especiales, mi amiga Susana y mi amigo Javier. Para recordaros y convocaros a todos, el próximo 22 de septiembre en las oficinas de Anor vamos a celebrar algo muy importante, algo muy especial, y lo vamos a celebrar juntos, vosotros y nosotros. Veo que os habéis traído todas las herramientas fundamentales que en estos 30 años Anor ha usado para, para, para llegar a ser esta gran compañía que es. Voy a repasar la primera. Veo que te has traído los dos oídos. Es así. Sí, me los he vale. traído. Vale. Me los he traído. A ver, me los he traído aplicado a lo que nosotros hacemos en Campus Aenor. Eh, lo que hacemos es, efectivamente, es eso: es escuchar. Miramos hacia afuera, escuchamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes, las que tiene la sociedad, y tratamos de aportar, pues, desde esa perspectiva que tenemos, ¿no? desde el poder ofrecer eh, programas de formación enfocados a mm, poder. Eh, tener los profesionales del futuro bien formados, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Qué interesante, y veo que tú también te has traído esa mirada, esa mirada de pasión que tienes. Cuéntame, cuéntame, ¿tu mirada porque es así? A Enores tiene esa mirada, tiene esa visión? Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo, pero ya casi tres años en ENOR y trabajando con compañeros como Susana, y bueno, con todos mis compañeros. Y es verdad, tienes razón hacer una cosa, yo creo que tengo esta mirada de pasión porque durante estos 30 años, como decía Susana, desde Campus AENOR se han hecho un montón de cosas, se han formado a muchísima gente, ya te puedo contar. Y yo creo que ha sido, hay un punto de inflexión. Hemos estado formando a personas eh, en capacidades técnicas y, y, y la verdad es que eso lo vamos a seguir haciendo. En, en nuestra formación eh, más enfocada en aspectos relativos con la calidad, con el medio ambiente. Y además de eso, yo creo que un poco lo queremos compartir contigo e invitarte a ti para que vengas con nosotros. Queremos también o creemos que va a haber, como decía Susana, unas profesiones nuevas, una serie de retos nuevos, eh, profesionales que van a tener que estar formados en valores, en valores como la igualdad, en valores como el buen gobierno, en valores como la sostenibilidad entendida de manera transversal. Y sobre eso queremos, el día 22 de septiembre, como bien decías, en, en las oficinas de Anor, pues invitarte para que vengas a ayudarnos. ¿no?